Hay mucha gente que me pregunta, oye, pero pero ¿tengo que dejar mi trabajo actual para, para, para poder dedicarme o para poder crear un negocio online? ¡Por supuesto que no! ¡Por supuesto que no! Tu trabajo actual es tu plan A, tu negocio online es tu plan B. Tu misión o tu objetivo es que tu plan B se convierta en tu plan A. Ese es tu objetivo. Y por eso estás aquí. No estarías aquí si, si todo te fuese de puta madre en la vida. Algo de lo que he dicho hasta el momento ha resonado contigo, ha hecho, ha hecho clic, ha hecho hostias. Pues igual tiene razón. Igual tiene razón que, hay, que hay, hay algo más allá de lo que vengo haciendo. Igual tiene razón este tío de 25 años y un lunar aquí. Igual sí. Entonces, recuerda esto. No hace falta que lo dejes todo por completo. No hace falta que seas un, un, un loco, una loca de, de, venga, pues lo dejo y me voy. No. Que este sea tu plan B hasta que finalmente se convierta en tu plana.